¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Me tiene muy muy emocionada, no se sé rían, es la primera vez que estoy grabando con más personas en este video, pero de verdad me emociona mucho mucho mucho y como ya pudieron ver en el canal hay una serie de videos que están temáticos a esta época que a mí me gusta y si a ustedes les gusta pues les va a encantar demasiado. Como pueden ver en el título de aquí abajito, el día de hoy vamos a hacer una pijamada de terror y para este video ocupé a personitas muy importantes los cuales van a inaugurar esta sección en el canal. Y pues les voy a presentar ahorita porque estoy muy emocionada por este video. De este lado tenemos a Héctor, <risa> a Ricardo, a Adi y por último a Sammy el Guapo del grupo. ¿okay? Okay, para, esta, para este video lo que vamos a hacer es contar algunas experiencias paranormales que hemos tenido nosotros o algún familiar de nosotros. Entonces no sé quién quiera comenzar amigos. Pues mi papá. Bueno, si sí no que trabaja en Walmart de cartera y en el 07 ah. Y antes él tra bueno, trabaja en recibo y antes él iba de noche, ahí a la tienda Y este, en una ocasión dice que pues, estaban en, en hora de comida, ya era la, el tiempo en el que todos se iban a... Hay eh, el área de comida donde están las personas normal, donde pueden a comer Y los empleados tienen su comedor atrás en bodega Entonces él fue a comer con, con los que estaban ese día de noche y pues en un momento dice que él estaba comiendo y que de repente llegó un, un chavo super agitado y pálido ahí al comedor Y pues todo oscuro, casi la tienda no está prendida porque pues nada más son 10 personas al mundo que están ahí Ajá. Y llega ¿no? el, el chavo superagitado agitado y todo este, pálido ahí con él él dice que se siente, pero el chavo no le decía nada y, este, y ya como que en un ratito se calmó el chavo Y entonces le dice, no, pues que yo estaba en juguetería y estaba acomodando los estantes y en eso este, llegó un señor Y me dice, oye, pues te estoy buscando el X juguete no Y la verdad no lo encuentro Y el chavo le dice, ah sí, está aquí a dos pasillos este, Ahí encuentro el juguete No carburó, estaba sí. trabajando de noche Y que obviamente no hay nadie en la tienda Más que él solo Y hasta que como que ya le cae el 20 de la idea Y como que reacciona Y es cuando se va corriendo este, de lleno hasta la oreja Y es cuando le contrae. Bueno, mi papá ya los que estaban ahí que O sea, <risa> era en la madrugada Era 12 de la noche, una de la madrugada, yo creo Sí, es que como, esa es en la madrugada De todos modos, tienen como todas las luces prendidas se se ¿no? La ajá, no carburaron, no se va a tuve las luces Y dijo, que es normal. ¿Pero tu papá qué? No, no y era nada más como que, a lo mejor Él, él no cree, de hecho, él no cree <risa> y, que, De hecho, la otra historia es sobre él, o sea Después de eso sigue sin creer, no sé, no sé por qué Y la otra que fue, mi mamá tienda Que era de, que supuestamente tenían unos videos los de los de seguridad, los que están en cámaras. Este que había un video donde el, eh, en temporada igual como de diciembre, noviembre, que es cuando ellos arman unas exhibiciones de juguetes. Hay, hay unas que arman hasta hasta arriba que este cuelgan del techo. Entonces hasta arriba habían puesto un muñequito con un scooter en este ahí en Guarva. Este y Dice que en una ocasión grabaron que el, al parecer el juguetito, igual ya como a medianoche, el, el muñeco se bajaba y empezaba con el scooter a andar por toda la, oh, la, la tienda. Y, y este. <risa> <risa> sí, qué? O sea, ¿Yo, y ¿qué? Este, y, o sea ahí nada más fue eso, ¿no? De que tener supuestamente videos que se veía el muñequito ahí sonando por, por la Yo tengo una historia de la que cuando estaba en la, en la prepa, yo iba a prácticas a, a un hotel. Uh -huh. Entonces. Estaba en el. Bueno, es que había un elevador que solamente ocupaban las personas de servicio, los empleados. Este. Pero ese elevador estaba como que a la, a la esquina inferior. Inferior, bueno. En una esquina como que a la derecha. Y mi oficina estaba cruzando todos los cuartos del cuarto piso, uh -huh. pero del lado, del lado izquierdo. Se estaba, si, imagínense, un cuadrado, ¿no? Y este estaba acá en mi oficina y hasta acá estaba el elevador O sea, usabas todo Ajá, y, y las ya. escaleras justo estaban de, del lado de mi, de mi oficina Ajá. Entonces, o sea, estaba bien raro porque el elevador acá y las escaleras acá O sea, si no funcionaba el elevador tenías que regresar y bajar por las Pero bueno, yo, en, estuve como seis meses, nunca falló el elevador Pero ahí pues todas las habitaciones, este, tenían sensores de luz Pues tú pasabas en la noche y se, y se prendían los, los sensorcitos, Ay, no. se prendían las luces Esas luces me dan miedo mm. sí, pero... sí, Y pues bueno, ya ven que está esto del horario de verano mm -hmm. y, Pues bueno, a esa hora, bueno, es cuando que ya eran las 7 yo salía a las 7 De hecho mi jefe salía como a las 6 y ya a las 7 Porque tenía que estar 4 horas a fuerzas ahí Ay. Pues bueno, el chiste es que él salía antes y yo salía hasta las 7 me tenía que esperar para cerrar la oficina Y cerrar todo y ya, irme No tenía ni un arma ya No, ya no, y de hecho, pues como ah. el, es el cuarto piso Del, ¿cómo el, Del hotel, ¿De tenía manera? más pisos Pero cuarto, no sé cómo los ocupen Pero según ya es como en orden, ¿no? Primero, segundo, tercero uh -huh. y no sé, cuarto Pero nunca yo vi gente como ahí eh, hospedada. hospedada Muy poquita, muy poquitas veces Porque aparte el hotel era como ¿Cómo se llama? Como los de negocios Ah, oh, ya <ríe> Sí, era como de empresarios sí, Y cosas así Pues bueno El chiste es que Una vez yo iba caminando Ya iba a salir de, Era pues de noche Y se ve el, Pues las ventanas Ya estaba todo oscuro Ya eran las puras luces Del Como del pasillo Pero pues, aparte eran Las de las Los cuartos que prendían Al, al momento de pedir Digo, de pasar por ahí Ajá Entonces, El chiste es que yo voy Desde acá, de este lado Hasta el elevador Y pues obviamente Cruzo un montón, o sea, de verdad hacía como Un minuto hasta allá o Algo así, voy yo caminando Y pues se van prendiendo las luces por donde Voy pasando, entonces pues normal Pero llego al elevador Y estaba el botón marcado Y estaba, o sea, el botón Como si hubieran pedido el elevador Y estaba la luz prendida Y yo de, pues qué raro O sea, me sí, hizo no, muy raro no hay nada. Porque no hay nadie Entonces, pues, eh bueno, el chiste es que yo estaba ahí. <risa> me yo estaba, ajá, pues es que obviamente si alguien pide algo, el elevador no se tarda tanto en llegar porque pues, son, po son poquitos pisos, pues, ajá, y... pues, pues, no se puede tardar mucho en las habitaciones. Y si alguien hubiera estado ahí y se hubiera desesperado para ir a las, irse mejor a las escaleras, ajá. yo lo hubiera visto me lo hubiera encontrado no. porque po tenían que ir hasta mi oficina para poderlo para poder ir a las escaleras. Pero pues no había nadie y las luces pues no, tampoco duran mucho tiempo encendidas no, sea de que no pasas Te vas y se apagan las luces Entonces lo que pasa es que yo llegué al elevador Vi la luz prendida y todo Y justo eh, estaba marcado que iba hacia abajo Y yo también iba hacia abajo Entonces pues ahí me quedo esperando al el elevador Y ya me meto Pero pues está muy solo el hotel ya a esa hora o sea, como que Ay, sí estaba no, muy feo. No, no, no. ya me meto Ay, al no, elevador no. y pues obviamente te quedas viendo hacia afuera, ¿no? Sí, no, no, pues yo vi cómo se y fueron, o sea, cómo se apagaron las luces mientras yo esperé ahí el elevador te se te estaban te apagando. apagando, o sea, no, espérate, pues, se iban apagando porque ya había pasado, Ajá. Ajá. pero es cuando que me meto al elevador y de nuevo vi como si se estuvieran prendiendo. O sea, como si como viniera bien para, para acá. Ay, no. Pero el chiste es que... Y tú en el elevador? <risa> <risa> yo elevador. Y así ya... No, <risa> sí, había un botán, yo de nuevo. sí, había un botón de que ya rápido se pues, Entonces, o si sea, te cerrara, cierra, cierra, cierra. Pero, o sea, como que no quise este, sentir pánico porque nunca había pasado algo así. O, no sabía que pasara en tranquilo. Ah, sí, claro que ya, tranquilo. Pero pues pasó, o sea, yo estaba ahí parado viendo hacia... Al frente. Ver, ¿cómo que Ajá, sea, y yo vi como que las luces estaban prendidas y dije, no mames. Ya, <risa> <risa> vámonos Pero no, si sí, o sea, justo, justo se cerró el ya y ya O sea, ya no pasó nada Ajá. Pero así mi corazón estaba sí, ya, ya nos... Bueno, por ejemplo, una de mi hermano Que eh, no me acuerdo, creo que venía de una fiesta Y bueno, ya vivíamos ahorita donde estamos Ajá entonces venía de la mesa, pero eh, o sea, le dijo a sus amigos que lo bajaran en la esquina de la calle uh -huh. Y dijo, pues vaya o sea, así en la esquina, para que no se metan a la vuelta uh -huh. Entonces dice que mi mamá que, mamá que entró, pero, o sea, pálido O sea, así pálido, que se quedó así, nada más entró, cerró la puerta, se quedó así en la puerta Así como uh -huh. que sin reaccionar Pero cuenta que se bajó y dice que pues era la madrugada, o sea eran, Bueno, iba a ser como las dos más o menos, se mamá uh -huh. estaba despierto esperando sí. Entonces dice que le dijo a mi hermano que venía caminando y que en eso como que sintió como que alguien venía atrás de él y que volteó y, no, mira, no era nadie, pero es que como de repente sientes que alguien te está viendo sí. que mínimo sí. viene alguien detrás de ti y que volteó a ver y no, pues o sea, como que venía tranquilo pues, un tramito de la, sí. ese, sí. Uh -huh. y luego dice ya que está la, el foco justamente, a la, el de la casa, la, y dice que justamente el foco se apagó o sea, se apagó y que antes, que, no, no, sí. Son balazos, son balazos, son balazos ¿no? Sí, cuetes no son, ¡Dios! No, así, se así, así, así se escuchan, um, así se escuchan ahí en el boli. El chiste es que cuando, antes de que se apagara la luz, eh, él vio como que algo aquí pasó, o sea, Chica casi uh -huh. casi que se puso enfrente, pero en ese momento que pasó, que él como que vio la sombra aquí, uh -huh. se apagó el, cómo se llama? La, la, el, la, la foto El foco de la calle. Y se como que qué pedo, pero oja, aún así se ve poquito por las luces de la casa, pero no lo tanto como el foco de la calle. Dice que ojalá sea, siente como que algo pasó aquí y volteó y luego cuando volteó otra vez a regresar para allá entrar a la casa, en la esquina, vio como que una sombra así, parada. Uh -huh. Y que o sea, como que dice que ojalá pensó que era pues, alguien, un vecino, como que eran por teléfono, no sé. Uh -huh. Y que, ojalá, como que como que yo, y, ah, pues chido, ¿no? Y que en ese momento estaba abriendo ya la, el portón y que vuelve a voltear y ya no estaba. O sea, ya no estaba la, es la sombra. sombra que había visto. Pues, o sea, fue el que volteó, volteó, Porque abrió me... y regresó. O sea, pues, o sea aunque, aunque claro. se haya movido a cualquier uh -huh. lugar, se de con lo que se ve. Sí. Y de hecho, aunque haya sido una sombra que se fue para la calle de atrás, pues se ve la, la sombra de se la cena que sombra. va caminando, ¿no? Dice que, o sea, literal, ¿no? Y ya cuando dice que cerró el portón, como que escuchó que le gritaron así a lo lejos su nombre. O sea, su nombre, su nombre... Ah, oh, no mames. O sea, literal, es así su nombre. Y luego Ajá. para abrir tu casa son un chorro de llames. Sí, no, yo me no, hubiera no, puesto no, bien nervioso, no, así como sí, que... Sí, Llama, abrame la puerta. <risa> y no creo que haya sido un vecino, o sea, si se hubiera visto... No. Luego pero y aparte, vamos, o sea los, los vecinos no le dicen por su nombre, nos dicen vecinos. Ya sigo yo y luego ya el último, o ah, otra sí. más, o no sé, como quieran. Otra banda, otra, otra banda. banda. Esta no me pasó a mí, sino le pasó a mi tío. Mi tío vive más arriba, en, como en un ranchito, pero hacia arriba como para la feria. Entonces él vive por ahí, tenía que bajar como para la ciudad Porque así le dice, como que tuvo que bajar para la ciudad por unas cosas Y después tenía que volver a subir a su casa Y ya era bien tarde cuando subió Eran que como la una, dos de la madrugada Iba caminando, se hace cuenta como que alguien lo aventó para allá Porque todavía no tenía carro, lo aventaron para allá Y él seguía caminando como todo ese, todo ese caminito Así está porque la entrada está súper súper lejos o sea tienes que vender un chorro como tipo, unos 20 minutos más o menos de la sala hasta no sé sea, dónde como sí, como de la sala a tu, de de mi tu casa, casa a tu casa pero más más para allá como oh, para Dios los Dios arbolitos Dios. más o menos Ay. entonces tenía Nos que caminar y ahí en el camino y todo de hecho en, en la parte en la que llega ya a su casa tiene que dar una vuelta así y luego todavía hay árboles ahí, porque es como un ranchito tal cual, entonces hay árboles y había este pirules y todo eso, ay. entonces él iba caminando y ve a una viejita barriendo en la, en la noche, estaba así barriendo y mi tío le da risa y voltea y le dice, ay, esa viejita está barriendo, pues en la noche de nada le dice, ¿qué dice doña? y la señora seguía barriendo, o sea, así así, ni siquiera volteó ni nada. Ya cuando llega, le dice a mi tía, como de, oye, que pero entre broma, ¿no? Como de, oye, fíjate que vi a fulana barriendo en la noche, ahorita, ¿cómo crees? Y mi tía nada más voltea y le dice, ay, mi amor, no hay nadie afuera. La que viste fue una bruja, porque estaba barriendo. Y dice, ahí nadie vive, porque de hecho en esa casa nadie vive. Pero sí le voltea y le dijo, ay, ahí nadie vive, mi amor. Y tío, como de, oh, no manches. Y se le bajó las ay, baterías, No, casual. Pues ya ves que cuando tienes, él tiene aprendido la luz de la esclera, pues ya ves que se ve el reflejo, ¿no? En la pared. Él dice que ya nada más siento que alguien se sentó atrás de, de en la cama de sus espaldas. Pues cuando sientes que el coche Yo se desume. De repente aparece una cara eh, eh, Enfrente de mi cara. O sea, así súper cerca.